Hola, hola a todos, hola gente, buenas noches, estamos iniciando esta noche paranormal. Buenas noches, sean bienvenidos. El tema de hoy... El tema de hoy, fantasmas en el trabajo, así que es la segunda parte. Recuerden que ayer estábamos platicando precisamente sobre situaciones paranormales que les habían sucedido en sus trabajos. Leímos algunos mensajitos, escuchamos algunos eh, audios que nos mandaron al, al WhatsApp. Y hoy vamos a seguir con esos mensajes que nos mandaron al WhatsApp. Y vamos a leer también. Eh, pues estas historias que nos mandan De experiencias sobrenaturales En los trabajos Muchas de ustedes, muchas personas Trabajan Y muchos de ustedes trabajan en la noche Y bueno han tenido Pues esos sucesos inquietantes Yo también incluso en algún Momento trabajé de noche Y me sucedieron cosas Y es que parece que al caer la noche Efectivamente los espíritus Rondan, salen es quizá que la gente eh, se va a dormir y que quede el mundo completamente en silencio, más tranquilo. Y es ahí donde podemos captar mucho mejor a estas entidades. Arles festo, un abrazo a Nadia Evangelina también. Gracias a toda la gente que me va a apoyar en YouNow con sus likes. Gracias chicos, gracias por sus manitas de 10, por sus manitas de 50. Gracias por todas sus manitas, la ruleta y todo lo que haya en YouNow. Y en YouTube, les agradezco a todos los que me apoyen con sus superchats. Un abrazo también a toda la gente de Facebook que me apoya con las compartidas, con los comentarios. Gracias, gracias a todos los que están esta noche conmigo. Saludos desde Perú, dice Fernanda. Violeta Rojas, buenas, buenas. María Orduña, también un abrazo a María Orduña. Que nunca se pierde una transmisión ni un video. María Orduña es la fan número uno la quiero mucho, le mando un abrazote, a Karina, gracias por esa manita de 10, Aru, gracias por esa manita de 10, gracias a toda la gente que tiene sus likes y me los guarda, gracias, recuerden que todas las noches vamos a tener transmisiones sobrenaturales, hablando de cosas de misterio y demás, además de sucesos extraños o cosas que sucedan en el internet, gracias Karina por esa manita de 50, gracias Karina, gracias a mí me gusta no me da miedo esas cosas, García por colocar sus videos, gracias, gracias por Ana Claudia, el dinosaurio, Saludos, Sox. Pues vamos a iniciar con estas historias paranormales, incluso nos mandaron videos que la gente de YouNow, si no los ve, puede verlos por Facebook o por YouTube, que es ahí donde se está transmitiendo también. Cuando haya una imagen o cuando haya un video, pues yo les diré, vayan a Facebook o vayan a YouTube y véanlo, pero mientras tanto estamos escuchándonos en estas redes sociales. Quisiera iniciar transmisión en Instagram. Creo que sea... No tengo 20%. Podría iniciar, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? Ya te mandé el link. Está en tu Facebook. Ya desde hace rato empezamos la transmisión. Melissa me escribe. Melisa me escribe así como, ¿se va a hacer o no la carnita asada? Si ya estamos haciendo la transmisión, Melisa, ya estamos aquí en pleno cotorreo y todo, y Melisa preguntándome que, que, que si se va a hacer la transmisión o no. Se está transmitiendo ya en su canal, pero bueno esta muchacha. Vamos a ver qué hay en, la, en, en nuestro WhatsApp, pues que ha llegado precisamente estos mensajitos en WhatsApp. ¿O oh, oh, oh, oh, oh, oh, estoy haciendo algo malo? ¿O oh, oh, hice algo malo? Hice algo malo, no puede ser. No, no, no. los Ok, vamos al WhatsApp. Y sí se está viendo, ¿verdad? Creo que sí está viendo. Bueno, mucha gente me mandó mensajitos el día de ayer y vamos a seguir con los mensajes. ¿Qué pasa aquí? Hice algo, hizo algo mal, apreté un botón mal y ahora. No, ya se me trabó, se me trabó, no puede ser, no puede ser. Esperar. Esperar, porque si no se me trabó, no puede ser. Estaba, estaba todo bien y yo por apretar un botón lo descompuse. No puede ser. Gracias al Pac-Man, a Candy Bell. Un abrazo a Curry George. Bueno, mientras entra Melissa, pues esperemos que esto ya se componga. Porque me dice que esperar. Voy a ver si puedo... Ya Parece que ya va a responder Parece que ya va a responder Gracias a Evelyn Avilés Que está aquí, le mando un abrazote a Evelyn Que nos ve desde Sonora, gracias Evelyn Por estar acá, a Luigi Mal A Eduardo Hernández A Derlis Portillo Gracias a toda la gente que me acompaña Esta noche, y ahora sí ya tenemos el Whatsapp, ya funcionando Perfecto, no, no la regué del todo Vamos a leer la siguiente historia Bueno, alguien me mandó una fotografía Esa la vimos ayer eh, esta también leímos ayer esa historia vamos a leer la siguiente el siguiente mensajito que nos mandaron a whatsapp que dice lo siguiente saludos, soy de Orizaba, Veracruz desde que era pequeño siempre tuve experiencias sobrenaturales tengo contacto con los muertos en el astral y con otros seres sé cuando alguien va a morir ya sea por muerte repentina o enfermedad soy tarotista y uso la fisiología la fisiognomancia para ver el devenir de las personas sin cobrar absolutamente nada el don lo uso para ayudar no para lucrar saludos hermano ánimo las cosas van a estar bien vas a salir de esta de cuál de cuál de estas si a mí me va muy bien ya el este el tarotista ya me está ya me está diciendo que estoy en un mal momento cuál si sí, yo estoy súper bien todo está de maravilla y no sé a qué se refiere de que saludos todo va a salir bien miren eh, compañeros amigos gente que me ve ah, Hay muchas personas que dicen que tienen esos dones que tienen la sensibilidad en este caso que son tarotistas que son espiritistas que son de muchas cosas Para este 2022 voy a voy a realizar un trabajo eh, muy profesional sobre precisamente los poderes psíquicos, sobre los fenómenos paranormales. Y espero que ahí sí me apoyen. Gente que diga que ve a los muertos, gente que me diga que, que lee el tarot y que tiene eh, otros sentidos, que los demuestre. Voy a, a hacer experimentos con estas personas para ver si efectivamente ellos tienen ese don o simplemente dicen tenerlo una persona ahora en la en el evento que estuve en león guanajuato gracias por esos 400 likes wonder woman gracias por esos 400 likes gracias chicos por apoyarme en you know. una persona en león guanajuato se me acercó me dijo que sus hijos tenían estas sensibilidades para ver muertos y me comentó un poco sobre su hija, que efectivamente a donde iba, que podía ver los espíritus, y que estos espíritus le hablaban, eh, le creí, le creí a, la, a esta persona, estoy eh, pensando en regresar a León, precisamente para hacerle una entrevista, para que nos diga a esta chica, cómo es que los ve, qué le dicen, si puede comunicarse con los espíritus, etcétera, tratar de hacer algún experimento, para ver si efectivamente los espíritus están ahí, si la escuchan, si se puede comunicar, si los espíritus pueden hacer algo físico y demás. Entonces eh, voy a tener en el 2022, eh, precisamente estos experimentos con gente que dice tener poderes, en casas donde dicen que espantan, etcétera, lo voy a tomar muy en serio los fenómenos paranormales, eh, mucha gente los toma como entretenimiento y hemos visto a, a muchos exploradores paranormales que, que lo hacen solamente para entretener. Pero mi misión de verdad es efectivamente demostrar que están ahí los fantasmas, no con videos chafas y, y paredolias ni diciendo que se sienten cosas, sino tratando de lograr tener algo, algo en video, algo eh, grabado en audio algo en fotografía, a, a, algo, alguna evidencia que sea real. ¿Cómo puedo comunicarme? Es una historia muy extraña que le pasó al papá de un amigo hace años y he tratado de investigar y sigue sin respuestas. Ahorita voy a poner el número WhatsApp, lo voy a poner ahora mismo. Bueno, más adelante pongo el WhatsApp. Vamos a terminar de leer estos WhatsApps que tengo acá y pues mi hermano a mí me va muy bien tengo fe, y de eso de que vaya a salir de esta, siempre he salido de esta y de otra, siempre he salido de todas, así que no te preocupes mi hermano, yo a mí me cuida mucho Diosito, Diosito me quiere muchísimo eh, y estoy seguro que, que voy a salir siempre de todas las situaciones malas no tengo una fe muy grande pero en Diosito, que me cuida mucho saludos a elmas Graciela Márquez Dice yo ya varias noches que me despierto A las 3 de la mañana, no sé por qué Dice Graciela Márquez Vamos a ver este mensajito Ahora Dice eh... Saludos, de Veracruz Ok, adjunté audios Estos son los audios que están Súper larguísimos Vamos a leer este, Osla soy tu fan, eres mi ídolo Me saludas en directo, soy César Osvaldo Ciudad Valles, un abrazo Para César Osvaldo de Ciudad Valles esta persona eliminó, eliminó los mensajes. Y esta persona eh, dice lo siguiente. En 2017 trabajé en una cafetería algo grande. Un día estaba con mi compañera de área de cocina platicando y la puerta de allí tiene una ventana para ver quién entra cuando me di cuenta que alguien había entrado y salí a ver cuando revisé, no había nadie. ¿Saben? O sea, si ¿sí escuchan cómo... ¿Cómo se lee feo? ¿Cómo, ¿Cómo estoy leyendo como feo? Es que para eso sirven los signos de interrogación, de admiración, comas, puntos, punto y coma, dos puntos, para eso sirven, para poder leer mejor. E incluso no pudo haber salido porque justamente iba para adentro y solo hay una salida y allí estaba yo. Recuerdo que fue como una sombra. Le conté a mi compañera y me dijo que nunca había visto ella algo. El dato perturbante es que en el local de al lado... Había una morgue y funeraria, así que eso me dio miedo y ya no quise salir ese día de área de cocina por el miedo a que algo viera afuera. Saludos desde Guatemala. Bueno, lo pude, lo traté de leer lo mejor que pude y pues nuestro amigo vio una sombra, algo que se vio por la ventana y lo más perturbante es que a, al lado había una funeraria. Vamos a leer otro mensajito. Este es, dice, hola buenas noches Oxlack, soy un admirador tuyo, desde hace mucho tiempo no soy de hablar o mandar mensajes. Es que ya ven, a ver, lo voy a volver a leer. Hola buenas noches Oxlack. soy admirador tuyo, desde hace mucho tiempo, coma, no soy de hablar o mandar mensaje a influencer o persona famosa, pero tú me caes muy bien porque siempre tratas de dar la verdad por lo mismo, los fans que tienes son los más sinceros y leales. Yo soy de Guatemala, Jalisco. Ah, oh, no, yo soy de Guadalajara, Jalisco. Coma, vivo a unas cuadras del templo de San Onofre, entre paréntesis, a unas cuadras de la tienda de Mario. Ah, ok. La verdad, solo quería decir que el caso de él es más falso que nada. Coma, todos los conocemos en la cuadra porque es bueno con la dicción de videos, con la edición de videos y efectos. Sus empleados lo saben y nosotros también. Cuando llegaste a Guadalajara y las demás personas investigar, él se burló y dijo que era el más publicidad para su tienda y él dijo que era más publicidad para su tienda a mí se me hizo mala onda de su parte y cuando mostraste la máscara de Momo en concreto sí es esa misma pero con un cubrebocas y edición te quería mostrar una imagen donde unos días después del video Dross subí en forma de burla para los del barrio por lo que todo esto fue montado y en efecto le trajo mucha publicidad a la tienda tanto que hoy en día vende piñatas de moana o como se escriba. También tiene mucho que ver con el caso de Joshua Luke, ya que los dos son parientes. Saludos, Oxlack. Oh, que son parientes, dice que Mario y Joshua Luke son parientes y que saben, y sabe Mario esto de efectos de edición. ¡Guau! Wow. Muy buen, muy buen mensaje, este amigo dice, esta foto días después del video de Dross y cuando empezó a cambiar y amenazó diciendo, si algo sale de aquí, pobre de ustedes. O sea, ¿cómo? No entiendo. Dice que ya no está eh, la foto en el teléfono, pero dice que eh, amenazó diciendo que si algo salía de ahí, pobre de ustedes. Como puedes ver, en, él porta un arma y cosas así que no van solo te digo en confianza y espero y todo esto sea anónimo <risa> no mi amigo, ya valió ya valió porque está saliendo en, en, en vivo dice muchas gracias por tu atención y sigue así Oxlack, por cierto si puedes mandarme precios de tus libros a ver qué día vienes a Expo en Guadalajara, saludos Oxlack desde Guadalajara, Jalisco ok, aquí teníamos una foto yo creo que era de Mario, la estamos viendo en vivo no sé si trae una arma, porque es lo que menciona o sea que lo que nos menciona es como que Mario es mala persona o, o que es un fraudulento que está engañando a la gente y que quizá él también hizo los videos de Joshua Luke, porque él edita videos. Es buen, buen este es buena información lo que nos ha mandado en este correo, en este mensaje. Espero que no te haya, que no te haga nada malo, Mario, mi hermano. Ya valió porque está saliendo en vivo. Y que yo, yo, o sea, yo supe cuando revisé el video de del espíritu del demonio de la tienda de Mario que era la, la máscara de, de Momo. Y desde ahí ya no quise hablar más del tema porque sabía que era falso en la actualidad sigue con esta idea de lo paranormal, Joshua Luke también, se me hacen dos personas que me trataron bien cuando fui a verlas, cuando fui a visitarlas, me trataron bien, pero yo no yo no hago amistad con personas que, que mientan. Y Lamentablemente a lo largo de esta carrera de YouTube, he conocido muchas personas y lamentablemente a muchos mentirosos, y se siente feo que yo ya no tenga las ganas de seguir hablándoles porque porque sean mentirosos y si les mienten a todas las personas yo no quiero ser partícipe de, de, de mentiras y por eso creo que no tengo amigos porque son muy mentirosos es gente que solamente le importa el ya está, Melisa. Ay, ya está, Melisa. Yo se rió algo y dije, ¿qué es eso? Hola, buenas noches, ¿me escucho bien? Ay, ya está, Melisa. Es que estaba viendo la pantalla del WhatsApp y no te veía. Buenas noches, Melisa, qué milagro. ¿Cómo estás? Sí, una disculpa a todos, de verdad. Es que no sé qué le pasaba a mí. Bueno, sí sé qué le pasaba. Estaba como actualizándose y yo estaba reiniciando y reiniciando, entonces lo único que hacía era como ponerlo más lento. Y de hecho me asusté ahorita porque mandé un mensaje, estaba marca y marca el WhatsApp. <risa> y mandé un mensaje y dije, va a salir mi número. Pero creo que no llegó, no sé. Sí, pero es que ese WhatsApp lo, este lo tengo usando, es este, mira que está aquí. Lo estoy usando para el YouNow. Uh, no sé qué significa eso, pero este bueno. ¿No sabes qué es YouNow? O sea, sí, sí, sí, sí, sí. Pero ah. me refiero a que... Este no entendí nada, pero bueno, ya llegué. Okay, ¿Me, ¿Me pueden sí, actualizar, sí. por favor? Okay, ¿Qué ha sucedido? Bueno, ¿Qué ha pasado? Estábamos hablando sobre los mensajes que nos mandaron ayer. Vamos a revisarlos. Eh, tengo uno nuevo aquí. Vamos a verlo en pantalla. Oh my god, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Oh oh, Melisa se fue, no se escucha Melisa. You know significa tú sabes. <risa> Pase su WhatsApp. Melissa, hola, hola, Melissa. Melissa. Se desconectó su audífono. Su... Miren, voy a, voy a ponerle aquí esto. Melissa, no sé qué está haciendo. ...pero yo creo que canceló su micrófono... ...no la escuchamos nada... ...yo creo que... ...nos está ahí checando lo de su micrófono... ...vamos entonces a ver mientras... ...pues este audio que nos ha mandado al WhatsApp... Eh, ...vamos a escuchar qué dice nuestro amigo... ...hola, yo también tengo... ...una historia hablando de del centro de trabajo... En donde yo doy clases es una universidad privada. Hay bastantes áreas verdes y está cerca de un río. Es una zona bastante concurrida por la gente y conocida. Bueno, el caso es que el día que me sucedió esto, habíamos terminado un curso y más o menos ya estaba oscuro. Eran aproximadamente las 7 de la noche de ese tipo de cuando hacemos el cambio de horario al de invierno Ese día se me ocurrió bajar por las escaleras de servicio, no por las principales porque quería llegar de forma rápida a mi carro eh, al ir bajando las escaleras noté, bueno escuché el llanto de una niña un llanto estremecedor eh, no, simplemente recordarlo empiezo a sentir ese dolor, esa angustia en el llanto de la niña iba bajando y me, me iba preguntando si es dónde estaba la niña hay una parte la gente dice que se escucha raro a ver vamos a ver vamos a ver si ahora ya en se escucha las escaleras bien. donde eh, ya no hay luz Simplemente puedes ver a través de las luces que están alrededor de la calle, de la calle y también de los mismos pasillos de los, del edificio. Entonces al ir bajando, en la, mi primera preocupación fue que fuera una niña realmente. Sin embargo, al bajar y acercarme hacia donde estaba la fuente de esto destellando, de vi una sombra oscura en la esquina, del el descanso, yo tengo una percepción, tengo una cierta este, sensibilidad con este tipo de cosas y ya al ver esa sombra me di cuenta que no era una persona, no se trataba de alguien físicamente, eh, ya no bajé, me regresé porque simplemente el irme acercando, Sentía una, un, como, una, como si se me impregnara toda esa sensación y a la vez el, el miedo, esa piel de gallina, esos, esa, esa, esa, ese frío, ese sudor, ese sudor frío, el escalofrío también todo al mismo tiempo. Entonces decidí subir, aunque seguí escuchándolos sí y sentía todo esto, subí, abrí la puerta de servicio y me regresé por las escaleras principales. Y ya simplemente me regresa a la casa. Ya después, eh, eh, entre los mismos policías, los guardias de seguridad, hay una historia de que en esta escuela, sobre todo en la parte del de estacionamiento, hay una niña. Hay una niña que han visto los policías y que también los pueden ver en las cámaras de vigilancia. La ven correr entre los carros en la noche, eh, a veces se ríe, a veces no. La buscan y nunca la encuentran. No se sabe qué, cuál es la historia de la niña, pero se les aparece también a los policías y a mí me tocó encontrarla ese día. Ok, ahí está esta historia que nos mandaron a WhatsApp. Dice, hola Oxlack, esta pequeña anécdota es de mi esposa en la universidad donde trabaja. Cabe mencionar que ella tiene una especie de don, aunque ella no lo considera como tal, la de ver o percibir cosas que cualquier otra persona no. Es de una niña que se aparece en una universidad. Ella la vio y estuvo muy afligida durante días enteros. Y yo fui testigo de esa energía que ella absorbió. Vio una niña en la, en la escuela. ¿Qué te parece, Melissa, la historia? Melissa está pasmada, ¿no? <risa> Melissa, ¿estás ahí? Melisa, Melisa está como pasmada, ¿no? Melisa, hemos perdido a Melisa. Melisa, <risa> se está riendo por el chat. ¿Qué pasó, Melisa? ¿Dónde estás? Melisa, la hemos perdido. Es una víctima de los espíritus malignos. Ha quedado congelada de lo impactante del relato que acabamos de, de escuchar de la niña a Melisa le dio la garrotera dice Chan Melisa regresa Melisa regresa eso es eso es lo lo peligroso de escuchar cosas paranormales que te puede dar la garrotera la chilipiorca y te quedas así engarrotada pasmada Esperemos que se recupere, Melissa, en unos minutos. Vamos a ver eh, o leer el siguiente mensaje que dice así. Hola, buenas noches, Oxlack. Mi historia es la siguiente. Hace tiempo acompañé a una persona. Ella se dedica a hacer limpias y todo eso. En ese aspecto yo era escéptico. Cuando comenzó uno, espera que las... Cuando comenzó, uno espera que las posesiones sean como en las películas de terror, pero no es muy distinto. La persona solo se sienta con los ojos cerrados. No se nota, pero algo cambia la presencia. Los ademanes y hasta la postura empezó a realizar su ritual y con eso cambió el ambiente. Usen comas, usen este a acentos. Por favor, gente, el ambiente se pone frío y un olor como a podrido, y los muebles tronaban como cuando la madera se expande por el clima. Recuerdo que esa persona nos puso dentro de un círculo de sal, que no saliéramos de ese, y te juro que por las ventanas vi cómo pasaron unas sombras. La verdad no sabía cómo explicar lo que pasaba, y creí que duraría poco, pero fueron cuatro horas de rezos, hasta que la persona reaccionó Pasaron aún más cosas, pero para no alargar más este mensaje, <risa> esa experiencia jamás se me olvidará. Gracias por tu atención. Eres de los mejores youtubers de lo paranormal. Bueno, mi hermano, un abrazote. Ahí está, pues, tuvo una experiencia con una posesión, como un exorcismo. Eso sí me daría miedo. Me daría miedo, sí, presenciar un exorcismo, pero como nos cuenta nuestro amigo simplemente te quedas pasmada, simplemente te quedas pasmada eh, con los ojos abiertos, eh, inmóvil y el chamuco está dentro de ti, cuando sucede eso es que sabes que el chamuco está dentro de ti, cuando de pronto estás haciendo algo y te quedas pasmada, el chamuco es que se apoderó de ti y hay que hacer algunos rezos, de hecho ahorita deberíamos hacer algún rezo porque siento que alguien aquí, siento que alguien aquí está siendo poseída. No sé. Gracias por esa manita, Andrea Camacho, por esos 10 likes y Raúl Ponce, por esos otros 10 likes. Vamos a llegar a 3.000 likes, gente, allá en YouNow. Échenme la mano, estamos charlando de fenómenos paranormales y ayúdenme también a rezar. Eh, escríbame un rezo, escríbame un rezo, voy a rezar para ver si eh, nuestra poseída de esta noche se desbloquea, se congeló Melisa, es, es un fallo en la realidad, todo esto es una realidad virtual y Melisa se quedó pasmada, bueno vamos al, a otros mensajitos, el Salmo 91, sí el Salmo 91, eh, vamos a, a leer el Salmo 91 no, vamos a leer el que sigue, Dice hola, Oxlack, saludos, manda saludos, buenas noches, amigo. Y eso fue todo lo que me escribió. Ahora, aquí tenemos un amigo que nos mandó un video. Gente en YouNow, si quiere ver el video, vayan a YouTube o a Facebook, pero quédense en YouNow, por favor, y échenme la mano con los likes, gente. Échenme la mano con los likes. Vamos a ver este video. Gente en YouTube, ¿dónde están los superchats? Necesito ver superchats, gente. Si no, no vamos a ver este video que nos mandó nuestro amigo. Dice, si hola, buenas noches, soy Uciel de Tijuana. Tengo estos videos de mi ex trabajo. Dicen que se aparece una niña, pero yo en lo personal no creo que sea una niña. Nos mandaron un video, no, me nos mandó tres videos, tres videos o dos videitos de una niña fantasma en su trabajo. Pero como no hay superchats, nanay que los vamos a ver. Hasta que haya superchats, nos vamos a ver. Amigo, Marcela, chica, a ver si está bien. Un abrazo. melissa se acaba de ir. Acabamos de perder a melissa No puede ser. El chamuquín, el demonio, pudo más. No pudimos eh, mantenerla aquí. Necesitaba de nuestros rezos. melissa acaba de desaparecer. Superchat de 90 mil pesos mexicanos. Eso es todo. 90 mil pesotes mexicanos. Gracias por ese superchat. Superchat le está pidiendo peras al olmo, dice David. Ya se enojó. <risa> ya se enojó Melissa. No creo. No creo. Entonces, como no hay superchat, vamos a ver el siguiente. Los videos solo cuando haya superchats. Vamos a, a leer este que dice: Hola amigos, ¿cómo están? Me llamo Diego de Quito, Ecuador. Les cuento algo curioso. Viví un tiempo en el estudio donde grabo música, alrededor de tres meses. El dueño que también vivía ahí me comentó que hace unos tres años, cuando un amigo suyo lo había visitado, entró solo a uno de los cuartos y al salir le preguntó que quién era la señora que estaba en su cuarto. Lo extraño es que él conocía a su mamá. Y no era ella. Además de que mi amigo vivía y sigue viviendo solo. El tiempo que yo vivía ahí, llegué a experimentar algunas cosas. Por ejemplo, había días en los que me quedaba completamente solo por días, y una vez, mientras veía por la ventana, sentí como si alguien me pasara en la puerta a mirarme. Y al darme vuelta no estaba nadie. Salí a la sala, ya que no suelo tener miedo a estas cosas, porque me han pasado desde pequeño. Y vi la luz del baño encendida. Recordando que estaba solo y en otras ocasiones escuché ruidos que no eran propios de una casa. Para esto, cuando mi amigo fue a una espiritista, a él le comentó que ahí vive un espíritu Hace muchos años. Y hay que uno se, ese ente, la casa. Eso dice. Y hay que une ese ente a la casa. Y hay que une ese ente a la casa. Y hay que une ese ente a la casa. Eso dice. Y por eso no se va. Y que además el mismo ente no quiere que él comparta su casa con nadie. Hay algo que une a ese ente en la casa. <risa> ok. Después ya puso un... Una, un este, un asterisco de que era, hay algo que une a ese ente a la casa, ok, hay un ente en esa casa, eso no lo mando, ya hay superchats o todavía no, no hay superchats, no, ¿verdad? Esa ahorita es bonita, Luis Menchú, María Orduña, Luti Guerrero, buen cambio de voz Oxlack, Naty Princess, Carlos Armijo, Oxlatosos, Gracias a toda la gente que está mandando sus mensajitos. Voy a estarlos leyendo. Melisa se enojó, ¿eh? Yo creo que Melisa se enojó. A ver. <risa> sí se ha de enojado. Me dice, Ox, quítame de la pantalla, please. Allá ah, regresó. Uy, uy, ahorita me va a tocar regaño. Sí, ya regresó, ya regresó. A ver, vamos a ver. Ya espera que, esperemos que entre ya. Agregar a la transmisión, ya la agregué. Hola. Hey, hola, no me enojé, <risa> no me enojé. ¿Cómo estás? Antes... Bien, pero fíjate, es que pasa que hace unos días me visitó una amiga en mi casa y tiró mi micrófono. Entonces, les voy a enseñar. Vean, no sé si se alcanza a ver. ¿Ven lo abollado? Sí. ¿Se ve o no? Sí, sí, sí, Okay, y no solo no solo eso, sino que, chequen, aquí se supone que va un botón, Ajá. pues el botón está todo hundido hasta adentro, entonces, ayer no hubo problemas, grabé con el micrófono todo así abollado y todo bien, pero pues al parecer ya murió, nomás duró un día, y pues tendré que comprar uno nuevo. No, pues que me congelé, no tengo idea de por qué pasó. Eso <risa> ya, <eso risa> <ya> te congelaste. <risa> sí. Este, y pues ya. Aquí estoy. Bueno, es, que, desde el teléfono. Sí, aquí no va a haber problema en lo que solucionó lo de la computadora. Ok. Muy bien, Melissa, pues estábamos hablando o estábamos leyendo los mensajes que nos están llegando y nos siguen llegando al WhatsApp constantemente, vamos a ver si nos da tiempo de leer tantos. ¿Y qué te parece si vamos con el siguiente? Va, va. Vamos a ver el siguiente. Ok. Ahí estamos. Y vamos a leer el siguiente. Dice, dice, hola Oxlack, mi experiencia en donde trabajo va así. Trabajo en un lugar de aquí en Guatemala. En fin, la primera vez me pasó que estaba en el patio de atrás de la institución con otros compañeros y cuando me agaché para levantar unas cajas, una sombra negra, ¿que ese si no lo habíamos leído ayer? Creo que, a ver, lee el final. Pueden hablar de eventos raros y extraños, puede ser. Sí, solamente que mandó otro mensaje, sí, exactamente, ese lo habíamos leído. Alberto mandó otras cosas que dijiste que las quite. Hola Oxlack, buenas noches. El audio, güera, si me muero. No. no, no, no, ese tampoco. Ese te está echando un... Eso es lo que estabas viendo ayer, pero yo no veo qué era. ¿Ya viste? Sí, sí, ya vi. Ok. Este eliminó todos los mensajes. Vamos a ver el que sigue. Qué miedo. <risa> eh, no sé qué nos mandó. Esto no es de esto. Saludos, mi querido Oxlack, Soy Ignacio Velázquez. Y ya. Recuerden, somos parte de este proyecto Ok, no entiendo Feliz cumpleaños, Chanfle, no sé de qué sea <risa> Este es un GIF De una mujer ¿No lo abrimos o lo abrimos? Pues no se ve No se ve dañino Para los ojos A ver, ponlo Dice que no se encuentra la foto, bueno Aquí está mm. Melissa mandándome mensajes No, no pongas O si este, me tienes guardada Ese no lo abro, no, ¿verdad? Ah, pues no era nada, o oh, sí. A ver, pícale que mandé. Yo tampoco llego para nada, le pasa a mi computadora. Sí, okay. estoy intentando convivir. Ok, intentando convivir. Aquí está un mensajito. Buenas noches, Osla Castro. Esto pasó donde trabajo atentamente, Zacarías. Esto no se ve que sea algo donde trabaja, ¿verdad? Es no, como... se ve como una casa. A lo mejor es enfermero o algo así. Lo ponemos. Sí, ponlo. A ver, vamos a ver. Ay, Ajá, Son presitos. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? <risa> <risa> Melissa dijo que lo pusiéramos. <risa> <risa> Meluso. <risa> Justo yo sí veía algo paranormal porque en la pantalla del celular se ve súper chiquito y yo dije, ¿qué es esa cosa? O sea, no había captado mi, mis ojos que eran bracitos esos como de en edición. Le digo que lo pusiéramos, ok. Espero, sí, que nadie, no está nada paranormal. espero que nadie haya estado en el transporte público o algo así. Vamos a ver el siguiente. Este dice... Ok, este ya también lo vi, ya lo leímos, a ver. Hola Moco, eh, yo mandé el audio a, ayer sobre las cosas que pasaban en un hotel, bueno, sobre el niño con zapatitos blancos y sobre dónde fue fundado dicho hotel. Bueno, para continuar con eso mismo, eh, quiero comentar un par de cosas que de igual manera han pasado. En lo que es la eh, recepción del hotel, tenemos un cuadro con una hoja que dice, eh, si un huésped va a solicitar factura, háganoslo saber ya para poder emitirla de momento. O si no, no se puede emitir después ese cuadro. Ya lo hemos colocado en un tripié, lo hemos colgado, lo hemos puesto en mil maneras distintas y siempre se cae. Incluso puertas cerradas, sin el aire prendido, o en un lugar donde es meramente imposible que se caiga por una brisa de aire, es como si lo empujaran y siempre se está cayéndose ese cuadro. Otra cosa que también pasa: nosotros en ese hotel no contamos con calderas, sino que cada cuarto tiene su boiler, ¿no? Bueno, cuando una habitación se renta, yo tengo que ir a ese cuarto no del huésped, sino donde se encuentran los boilers, ya que son boilers eléctricos y prendo el de la habitación que se acaba de rentar me ha pasado que en los turnos de la mañana hay boilers que están prendidos de cuartos que no se rentaron y cada vez que se hace el cambio de turno se hace el chequeo de qué boilers están prendidos y de cuáles no esas son dos cosas que también pasan en el hotel donde trabajo, saludos Oxlack y saludos a la de cabello de Marucha. Aquí la pregunta. Escuchaste la lo que pregunta? Te dijo? Sí, cabello de maruchan. O sea, no total... sé. ¿qué? La gente no sé por qué te dice tantas cosas. Estoy totalmente de acuerdo, mira, no lo voy a discutir. Pero aquí mi pregunta es: mm -hmm. este, ¿no hay explicación lógica para lo que contó? Sí. Si ¿sí no hay o sí hay. No, no hay. Es que nos había acordado una historia ayer. Sí, sí, recuerdo. De un hotel eh, este, que espantaban. Uh -huh. Que en los hoteles. En los hoteles es bastante común, ya habíamos dicho, ¿no? Regularmente, bueno, es, es muy común que los hoteles sean como muy viejos, ¿no? Yo creo que como mencionaste el día de ayer, como hay muchas personas que van a esos sitios y traen diferentes cargas de energía, pues a lo mejor eh, eso se se queda ahí, ¿no? Y por eso suceden sí. cosas en los hoteles. Sí, totalmente. Fíjate, yo una vez, es que en los hoteles además pasan cosas como bien raras y son como escenarios de pronto para asesinatos, ¿no? La gente como muy comúnmente suceden crímenes ahí también. Bueno, sí, fíjate que no sé en cuántos, el promedio de cuántos hoteles haya habido un crimen, pero pues sí suele pasar, ¿eh? Que, pues allá por, bueno, en, en moteles y eso más. Sí, también porque pues las mujeres que prestan el servicio, eh, pues son, eh, pueden ser víctimas de un loco, ¿no? Y pues allá por tus tierras, allá por donde tú vives, pasa muy seguido. O sea, que encuentran cuerpos de repente en habitaciones de hotel y así. donde vivo, no? ¿Cómo crees o qué? <risa> <risa> Tranquila, Melissa. <risa> o sea. Pero estoy quitando la bolita, ¿no? Que allá donde vivo. Pues sí, allá por, por ¿Vale? el sur, ¿no? Por el sur. <risa> <risa> qué mala Qué mala onda sí, aquí. Sí. Dice, se está desquitando. Bastante triste, la verdad. Pero uh, otras historias que no nos han llegado de hospitales. ¿No tienen ninguna por ahí de un hospital? Vamos a ver qué más tenemos acá. Eh, uy, es que llegan muchísimos, es ¿eh? Bueno, eso. ¿Cuál oh. crees que es el trabajo que más historias paranormales, en, en el que más historias paranormales te encuentres? de investigador paranormal. Dios santo. Voy a leer esto que dice. En una plaza comercial se dice que por la madrugada, cuando la plaza está cerrada para el público, hay apariciones de animales, personas e incluso hay ruidos extraños. Se dice que por eso rotan de personal, porque no aguantan el ambiente. Este lugar antes era un panteón. Saludos, Oxlack, y saludos a la ex compañera anfitriona del McDonald's del estacionamiento de Soriana. Me puede decir Melissa y ya. O sea. Oye, voy a salirme de mi celular y voy a entrar a la computadora a ver si el audio en la computadora se escucha más o menos bien, porque es medio incómodo aquí traer el celular. De ok, bueno. Bueno, Melissa nos, nos abandona por segunda ocasión en la noche. Y vamos a ver nosotros, ¿alguien nos mandó un video? A ver, aquí estoy, ¿suena bien? Sí, ¿suena bien? Ya no escucho nada Sí, sí, se, se bien? ¿Se escucha bien? Sí, ah, sí. Ah. Ok, muy bien, aquí me voy a quedar entonces Ok, okay. Uh. mi eco. eco ¿Se escucha tu eco? Ah, ay, demonios ¿cómo ya le hago? No. Ya no, a ver, bueno, bueno, bueno, ya no ¿Seguro que no? No, ya todo bien Ok, muy bien Perfecto, Melissa está de regreso. Démosle un aplauso que por fin la cabellos de Maruchan. No, no es cierto. No te ofendes. O si me... Es que no sé no. cómo. O sea, no sé si a lo mejor no eres llevadita y te molesta sí. cualquier cosa. Lo que me ofende es que siempre piensen que sí me enojo de verdad o que sí me pongo triste de verdad. Yo siempre, o sea, siéntanse con la libertad de. de, ¿De hacerte bullying sí, yo ya estoy bien blindada, bien blindada. Bueno, vamos a leer ahora sí esto que dice: Hola parcero, ¿cómo estás? Este video pasó unas semanas después de que haya, estas semanas, este video pasó unas semanas después de que haya muerto un cliente de mi trabajo, era taxista y le dio un infarto durante su trabajo. Cuando les conté y mostré el video a algunos amigos, me molestaban diciendo que era aquel difunto, aquel difunto. Ya, espero que con la cachetada, o, o no sé si escriben mal o yo soy el que leo mal. Posdata, trabajo en una estación, trabajo en una estación de servicio despachando combustible. Excelente canal, el único que vale la pena sobre lo sobrenatural en YouTube. Gracias, mi hermano. Soy colombiano y vivo en Argentina. Esto pasó varias noches, algunos pensaron que se había averiado, pero después que uno trabajaba, dejaba, que uno entraba, dejaba de hacer ruido. ¿Qué opinas, parcero? A ver, vamos a ver cuál es el video. ¿Sale? Vale, vale. Bueno, estamos aquí en esta estación de servicio. Funciona con un llaverito. No hay nadie. Y se escucha bien. Se escucha. ¿Se escucha? se escucha cuando alguien se seca las manos. Ahí se activó. Nadie. Ya no quiere funcionar. ¿No? ¿Mm? Pero es un sensor. Miren. Es claro, hace un rato también lo escuché y vine a ver si era que la habían abierto o la habían forzado y para nada. Mejor no me voy yendo, parceros. Queremos a ver. No. Mientras yo estaba ahí adentro no pasó nada. Interesante ese video, ¿no, Meli? Está es súper interesante. Al principio iba a decir así como que, pues, una falla, ¿no? Cualquier aparato así eléctrico siempre tiene fallas. Pero ya cuando pone la mano y así, pues, difícilmente, ¿no? Sí, exacto. Pero, ah, bueno, el sensor habría... Habríamos que saber un poco más sobre cómo trabajan los sensores y sus fallas. O sea, si alguien... Eh, que trabaje con este tipo de sensores o trabaje en alguna otra estación donde haya este aparato donde se secan las manos ¿suele averiarse y, y suceder esto? ¿o si es como algo paranormal? no porque vemos que no hay nadie y que el aparato funciona como el sensor como lo que habíamos estado escuchando ayer con lo del banco que, se, que sonaba la alarma precisamente por el sensor y no había nadie en las bóvedas. Sí, totalmente de acuerdo. Pero, ¿tú qué crees por decir ese tipo de cosas que, digamos, de alguna manera quieren llamar tu atención? Porque creo que es eso. O sea, hacerse presentes para ti. ¿Será porque buscan como tu ayuda o buscarán algo de ti? Porque no creo que sea tal cual como burlarse o hacer una travesura. Creo que es una manera de comunicarse por alguna razón, ¿no? Sí, como que tratan de, de comunicarse. ¿Has visto la película de Ghost, la sombra del amor? No. ¿No has visto Ghost? No, ¿de qué trata? No, Melissa, no no, no ...no puedes vivir sin haber visto Ghost. A lo mejor sí la vi, o es muy necesario haberla visto. Todo el mundo la ha visto, Melissa, en la ¿Es? vida del universo. ¿Es nueva o qué? No me dice Ghost, donde sale Patrick Swayze ¿Cómo se llama? ¿Tiene otro nombre? Pues no, así, así se llama en inglés ¿Y en español cómo se llama? Es que no, a ver ¿De qué trata? A lo mejor sí ¿Patrick Swayze y Demi Moore? ¿Qué hacen? <risa> o sea, dame contexto, cuéntame de seguro no has visto Titanic, dice Susana Salvatore. Ay, sí, Titanic sí la vi, pero... A ¿Qué ver, es eso? Creo que estoy confundida, ¿no? o sea... Oh, oh, Melissa, se la están llevando los extraterrestres otra vez. Ay, no. Sí. Oh, oh, escuchan... Oh, no. Ay, oh, no. ¿Qué es ese ruido? Nos quiere controlar. Demonio. ¿Qué es ese ruido, Melisa? ¿Se escucha un ruido? Se escucha como si estuvieras en una nave espacial. Ya no entiendo, ¿es en serio? Sí, un pitidito. <risa> Dice David Monteverde, en inglés, ghost. En España, en flipante fantasma que esté siguiendo a su novia y hay otras almas. No es uno que es como un ángel Un ángel que está cuidando a Una persona Ese es un ángel enamorado Ay, Es cierto Oye, conecta y desconecta Tu micrófono porque es que lo tengo desconectado Se escucha un pitidito así no sea eso, o sea... A ver ¿Estás seguro? Sí, ¿lo escuchen? ¿Todos escuchan el pitidito que se escucha? La verdad me siento súper avergonzada de que me esté pasando esto, o sea... Todo por mi pinche amiga. Bueno, la quiero mucho y todo, ¿verdad? Pero si vieran cómo tiró mi micrófono, a mí estaba temblándome un ojo. A ver, voy a silenciarte, a ver si se... sí, es mi micrófono, ¿ok? Hola, hola, ya ven, si sí es el micrófono de ella, si sí es el micrófono de ella, la voy a, a nuevamente a poner, ahí está, es el micrófono de ella, si sí es tu micrófono. Déjame escuchar a ver cómo suena, porque aquí no, no escucho absolutamente nada, para saber qué es, porque no entiendo. Pero o sea, ya... sale sal y vuelve a entrar. Ya reinicié, ya reinicié, esta cosa, no va a salir y me va a volver a meter. Eso. Melissa se acaba de salir. Bueno, vamos a seguir viendo lo del WhatsApp. Está muy bueno este video que nos mandó nuestro buen amigo que trabaja en una estación eh, eh, de combustible. La verdad, o sea, muchos dirán, ah, es falso, es una falla. Pues hay que darle el beneficio de la duda. Nos mandó todo y evidencia. Así que muy buena, mi hermano, tu historia. Y pues que nos hayas mandado evidencia de lo de lo extraño, de algo paranormal que sucede ahí. Pero nos dices después si revisaron el aparato y si era que estaba descompuesto o si efectivamente eh, había a, algún fantasma ahí. Vamos a seguir escuchando y viendo lo que nos estén mandando. Y seguimos con Maquelina. Maquilina nos mandó unos aplausos, un abrazo, Maquilina. Esta es otra historia. A ver si ya entró Melisa, todavía no entra melissa Voy a leer esta historia mientras. Dice, hola, buenas noches. Esta historia es del padre de un buen amigo. Esta historia es resumida, pero trataré de decirte los aspectos más importantes y un contexto de lo que pasó. Esto fue hace más de 30 años. Empezó el día con el padre y la madre de mi amigo que fueron a la playa. Fueron a, la, fueron a Chachalacas, Veracruz. Pero cuenta con sus propias palabras el padre que se sentía diferente y raro. Dijo que tenía ganas de pescar, pero todos sabemos que los peces que hay ahí, con suerte, y pescas bagres, que son los peces más feos que comen basura y arrastran, y arrasan, y arrasan, son la fauna del lugar. Empezó a pescar y caían peces tras peces, y peces que nunca había visto. Total. Sacó un pez que nunca nadie había visto en esa región, fue a un pueblo cercano a visitar a un amigo y le enseñó el pez a él y a varios pobladores y no supieron qué especie era, su amigo lo invitó a pasar la noche en su casa junto con su esposa ya que ese día se celebraba el equinoccio de primavera y en ese lugar hacían como un festival en la noche, total fueron a ver y pasarla bien. Al poco rato sintieron la presencia de personas que los habían estado merodeando, pero al verlas bien eran personas con túnicas blancas y que habían estado rodeándolos hasta que pasó un buen rato y se acercaron, y una de las que tenía túnica le dijo que a él lo estaban buscando. Le dijo, tú eres el elegido, no me preguntes, yo sé todo de ti. Le dijo cosas personales así como si lo conociera totalmente. El padre de mi amigo describe a la mujer totalmente blanca, rubia, de ojos azules, casi grises, con un tono total, transparente, muy alta. Los invitó a ver algo que iba a pasar en las ruinas, ya que era el equinoccio. El lugar era Sempo, a la Veracruz. Dijo que había una mujer, como arriba de una pirámide, haciendo como con las manos hacia el cielo y juntándolas y rezando despacio. Un amigo de él le dijo que dejara de bromear a la mujer. Y la mujer le dijo: Tú eres tal y tienes descendencia china. Tu madre acaba de morir de cáncer y tal y tal. Y el amigo se asustó mucho y se fue. Al poco rato, el padre de mi amigo miró a un anciano sentado. Lo describe como un hombre débil, como si estuviera a punto de dormir. A los diez segundos quiso voltearlo a ver y no encontraba. A los diez segundos quiso voltearlo a ver y no lo encontraba. Volteó a las montañas y el señor estaba lejos, como si tuviera algo inexplicable. Le preguntó a la mujer y no le dijo nada. Al poco rato la mujer le dijo que era especial, que él era uno de ellos. Somos diez mil. En ese punto no hemos podido saber qué significa eso. Y algún día sabrás y tendrás las respuestas de lo que eres. Pasó la noche y el padre de mi amigo dice que acabó el festival y se fueron a dormir. Y a primera hora se fueron a la ciudad, Jalapa, Veracruz. Cabe resaltar que era una persona normal, clase media, y a partir de ese día todo cambió. Le empezó a ir súper bien en los negocios. Actualmente es un empresario súper exitoso, rico y súper humilde. Para terminar la historia, la mujer también le mencionó una torre que actualmente está destruida, que estaba en el centro de la ciudad. Se llamaba la torre, Cinética, la torre Cinética de Jalapa, Veracruz. Le dijo que cuando quisiera comunicarse encontraría respuestas en ella. Muchas personas relacionan esa torre con los ovnis y que la gente se comunicaba y cosas así hasta que quitaron la torre. Y la torre la estamos viendo en este momento. Esa es la torre. Espero tu punto de vista de investigador. Muchas gracias, amigo. No, pues no tengo nada que decir. Aquí está la torre. Qué torre tan extraña también. No sé por qué la hayan quitado. Pero esta torre me recuerda a una. A un aparato que yo encontré en un panteón. Es muy similar esta torre. A un aparato que yo encontré en un panteón. Qué raro esto, ¿eh? ¿En qué lugar está esa torre? Ay, caray, ya, ya apareció, <risa> Melissa. Está en Veracruz. Bueno, dice que la quitaron. Pero. ¿Y no dijeron por qué ni nada. Ahí dice que eh, hasta que le quitaron la torre, solamente dice eso. Oye, quiero hacer un paréntesis oh, para que pongas el meme que acaba de ser la chica memera, la reina memera. ¿Quiere que ponga un meme? Sí, que acaba de hacer. Y todos lo aclaman, lo desean, lo quieren, lo piden. ¿Anaela, la reina memera? Sí. Oxy meme, lenguaje. Saludos, mucho. ¿Esto? A ver. No, pues un meme. Lo envió al chat. Ahí está, ¿no? ¿Ya lo puedes ver? No, yo no lo veo. Ah, a ver, déjame ver Déjame compartir, StreamYard, otro Archivo de video En descargas En iconos, Ah cabrón, pues no sé dónde se guardó Entonces no, entonces lo pongo en Compartir pantalla Detener pantalla, no, no quiero detener la pantalla Bueno, voy a compartir pantalla y ventana es esta. Ahí está. ¿Ya la están viendo? Ay, ¿qué dice? Para eso les ayudé para que se burlen de mí. A ver. Dice, y ahora traduciré lo que Melissa me diga. Él, la, los, las, mi, me, a, yes. Un mi, segunda palabra, zanahoria, torta, a ah, micrófono, sí. tercera palabra, jirafa, gritaba, a ah, falla, ya te entendí. ¿Qué okay. mi micrófono falla. ¿Qué estabas haciendo? ¿Señas o qué onda? Sí. sí. ¿Sí? Quise hacer, ajá, no estaba haciendo eso. No entiendo. ¿No, entiendo. Ah. ¿No estabas haciendo eso? No, pero sí sé hacerlo. O sea... <risa> sí sé hacerlo. Hubiera podido estarlo haciendo sin problema, pero... Me... Ok, vamos a resolver el misterio de la torre. Esa torre, ¿qué se dice de esa torre? Pues este... Pues nada, que, que por ahí se podían comunicar los extraterrestres. Ah, ok, ok, ok. Pues es lo mismo que decían más o menos de este, las cosas que hacía Nikola Tesla también. Ok. Mira, tenemos otro video y otro mensaje, pero no han dado superchat la gente. ¿Tú has visto que han dado algún superchat? Honestamente no. Ah, bueno. Entonces no va a haber video ni mensaje, porque este está bueno. <coughs> Dice, buenas Ay. noches. Solo para compartir lo que grabé cuando estaba dando de comer a mi patio. Ay, cabrón, yo no sé si soy yo o si escriben mal. Dice, buenas noches, solo para compartir lo que grabé. Grabé, se escribe con la otra B, acento en la E. <risa> cuando estaba dando de comer a mi patio. <risa> Ay, no. Y solo Ay. estaba él y yo. Me encanta Ay. tu programa, bendiciones desde Nuevo Laredo. No sé qué sea. Ok, estaba en el patio dándole de comer a su perro. No dice perro. <risa> Pero qué otra mascota puedes tener en el patio? Un gato, no, un gato una zarigüeya, un mapache, un oso, un puma, un jaguar. Nadie tiene un gato en su patio. Los gatos una gata se van. negra, un cuervo, un conejo, un pato, una sí. vaca, un burro. Un, un perro. Todos sabemos aquí que era un perro. A ver. Buenas noches. Buenas noches. Solo, solo para, para compartir lo que grabé cuando estaba dando de comer a mi patio. Así dice. O oh, puedes ir a mi pato. Puede ser a mi pato también. Ok. Y dice... solo estaba él y yo. Exacto. Vamos a escuchar qué es lo que dice, ¿no? Se dice... Yo y él, ¿no? Ok. ¿me está mandando? Vamos a escuchar esto. Mm. Ay, que eso no... Oye, ¿tú tienes como un sonido de fondo? No, no, no, esto se escuchó aquí, mira, lo vamos a volver a reproducir, se escucha como un lamento, vamos a escucharlo nuevamente, tenía un, sí, sí, tenía música de fondo, ya la quité, pero ahora vamos a reproducir este audio. ¿Se escucha? Sí, qué miedo. Es como un animal, ¿no? Ay. Ay, ya me están dando miedo, ¿no? ¿Será un gato? No, ni, así no le hacen los gatos. ¿Es así, Pascual? Pascual. Ah. ¿Quién es Pascual? Un pato. El pato Pascual. Tiene sentido que se llame Pascual el pato. Escucha como un gato. Vamos a ver el video, ¿no? Aunque no hayan dado superchats esta gente. Ese video lo grabé desde las cámaras en casa de mi madre, ya fallecida en la Ciudad de México, no sé qué sea. Ah, dice sí mi pato. ¿Ya ves que si era pato? No era sí, sí. pato. Eso dije yo... O sea. no, <risa> no has dicho perro que todos sabían que era perro <risa> ok vamos a ver el video ok, okay. ay no ¿No logro ver nada? ¿O sería esa luz rara que, que se prendió y como que se apagó? ¿Hubo una luz? No la vi. Ok, si alguien ve algo, ¿o oh, oh, serán los sonidos o qué? también miedo es que salga algo de repente. Dice, ese video lo grabé desde las cámaras de casa de mi madre, ya fallecida en la Ciudad de México, no sé qué es. madres entonces debe de salir algo de repente, ¿no? Sí, pero no vi nada, ¿eh? No vi nada. ¿No se puede hacer más grande? No. Dice, no era gato, no había nadie. A ver, pero no entiendo, dijo, salió a darle comer, y pero no hay nadie. O sea. Dice, buenas noches, solo para compartir lo que grabé cuando estaba dando de comer a, a mi pato, y solo estaba él y yo. Me encanta tu programa, bendiciones desde Nuevo Laredo, un abrazo. Dice, no sé qué sea, y fue el audio este. ¿Quién tiene un pato? Ok, pero el video entonces es independiente a, a la primera situación. Exacto, yo creo que el video es independiente, pero no logro ver. A ver, vamos yo a hacerlo más grande. Ahí está, se ve más grande, ¿no? Sí. Mira, ¿qué te parece si eso es, es eso, es la luz esa? Oye, es que se está haciendo así ¿no? como, sí. Se va y haciendo así Y, eso, y se, está, se está moviendo chingos. Yo ya he visto videos de esas cosas. Ok. O sea, hay una luz ahí. Sí, sí, ya veo. Y... Pero viste, viste cómo estaba bien grande en un principio y se empezó a hacer como chiquita. Sí. Sí, exacto. Y fíjate que ahí como yo, pens yo podría pensar que es como un saguán y que la luz se pasa por abajo del saguán, pero no. Parece que está cerrado, es una barda y la luz está ahí en medio de algo, ¿no? Sí, porque empieza, sí, yo también había pensado eso en un inicio, pero empieza como si estuviera más cerca de la cámara, o sea, como si se hubiera este, movido a otro lugar. Eso es una gota. Dicen, es el sonido de la tortuga. Las tortugas no la hacen así. Ok, sí, hasta ahí queda el video. Y bueno, si esa o sea, luz... Si es es que eso, a lo mejor fue como una gota que cayó y por eso se hizo así la el lente en la cámara, ¿no? Mira, a ver, vamos, vamos a ponerlo de nuevo. Vamos a verlo nuevo. Mira, vamos a darle para atrás. Si cayó una gota ahí, eh, por eso es que se ve así la luz. Y cuando se va quitando la gota, se va haciendo chiquita la luz, ¿crees o no? Pero... No sé, o sea, estamos viendo que hay gotas muy cerquita, o sea, cuál es la gota que cae ahí, no, no, no me hace sentido lo de las gotas. Sí, también, ¿no? Está raro, está raro. Sí, está, está interesante raro. este video. Y yo ya he visto videos de ese tipo, o sea, que son como figuras así extrañas, de formas raras, uh -huh. moviéndose o desplazándose de una manera rara. ¿No has visto tú eso? Sí, sí, algunas cosas sí las he visto así. Pero eso ya tiene un nombre o ya tiene algo porque hay, hay demasiados videos de ese tipo. Ok. Pues mira, voy a hacer un videito de esto, me gustó. Me gustó este esta historia que nos mandó. Pero si si has visto videos de eso? O sea, de ese tipo de cosas. Sí, sí las he visto, pero muchas veces son eh, gusanos o, o arañas que se ponen enfrente de la cámara, ¿no? Y que se ven así como borrosas y que se mueven. No sé, no, no me hace mucho sentido. <risa> no me hace mucho sentido. Sí, pero hay otros que se llaman Orbs, ¿no? ¿Eso es lo que mencionas? ¿Orbs? No sé cómo se llamen. O sea, yo los he visto, pero no le he dado continuidad. Ok, sí pueden ser los Orbs. Le mando un abrazo a toda la gente que está viéndonos también por YouNow. A Beatriz G, a Sandra Arena, también a Evelyn Figueroa, un abrazote, gracias por estar acá. Vamos a ver el siguiente mensajito que nos mandaron, con fotografía, ¿eh? Dice lo siguiente, mira, te cuento rápido, para no alargar, es que no me quiero perder tu video, siempre he tenido un poco de percepciones y así, pero pues no me gustaba asimilarlo, esa foto el día que la tomé fue hace unos años, fue la panadería de un tío de parte de mi madre, la tomé para mandársela a un amigo y mirará dónde y mirará dónde estaba y qué hacía pero de un de repente si lo negra y borrosa de la nada salió negra y borrosa de la nada y la mandé se me hizo extraño al aclararla y ver que la imagen una sombra y ver en la imagen una sombra le di efecto y lo acerqué y vi esa figura con dientes y mano te mandé la foto original para que tú puedas verificar, y si piensan que soy buen editor quisiera poder hacerlo y poder educar, y poder y educar con cosas que se miren reales, a mí me dicen brujo, pero trabajo mucho la espiritualidad, la vibración elevada y muchas cosas, hasta los rituales le entro, y siempre he admirado tu talento para explicar todo desde hace años, casi cuando empezaste veía tus videos y pues esa imagen la comparto para que la mires y opines por tu propia mano. Vamos a ver la, la fotografía. Ay, no, sí se ve una cosa rara. Esta es la primera fotografía, ¿no? Vamos okay. a acercarla. ¿Qué Aquí. fue lo que hizo? Dijo como... Que esta fotografía se la mandó a su primo, a un amigo, que para mostrarle qué es lo que estaba haciendo. Ok. Ok, ¿no? Salió así porque pues traía una calculadora en ese momento. <ríe> <risa> traía la calculadora y fue lo primero que, que se le ocurrió tomar la foto y después, la tomó sin flash yo creo ¿no? si sí, la tomó sin flash y, y sí. bueno ya, aquí ya la aclaró vemos la coca cola vemos una manta azul vemos un foco vemos la parte donde pues estaba como trabajando y vamos a ver qué más se ve y aquí nuevamente vemos la coca cola no veo lo paranormal. Ve la siguiente. En la ah. siguiente es donde se ve. Ah, aquí ya se ve lo paranormal. Pero oh. ¿En qué parte, en qué parte está eso? A ver, dale atrás. Ajá, ok. Está aquí, mira, es esta. Ah, ok, ok. ¿Ya viste? Es um, esta. Sí, pero... O sea, sí, pero con... Mucha, mucha imaginación, así como mucha, ya así rayando en la exageración, sí se ve como esto, como un ojo. Sí, sí, o sea, sí se ve, yo sí alcanzo a distinguir la cara, pero también creo que de repente el tipo de luces te pueda hacer, este, uh, pueda crear estas imágenes, ¿sabes? Sí, sí. Es como ver en, en las nubes como de formas de algo, de que okay. mira, hay un caballito, ¿sabes? La pareidolia. Sí. Ok. Dicen acá que por qué no se pueden ver las fotos y videos en YouNow? Porque estoy transmitiendo en YouTube y en Facebook también, pero aquí estamos platicando, me van escuchando y las fotos y videos se ven en Facebook y en YouTube. ¿En YouNow qué se ve? ¿Nada más te ves tú? Nada más me ven a mí, mi, mi hermoso. <risa> Me mi hermoso rostro. Dice, yo no busco la fama en esto ni la atención, pues ya tengo talentos para llamar la atención. Soy cantante, pero no de los buenos. Solo quería compartir esa experiencia de tantas que he vivido. Por cierto, mi mascota es de los antiguos chances mexicas. De los antiguos chances mexicas. No era calculadora, era la presencia presente que se mira. Si te fijas, tiene un ojo, una mano y dientes en la boca. Ahora que nos mande un audio cantando y la foto de su mascota. Un ojo, una boca, dientes y la mano, ¿no? Así con mucha mucha imaginación, sí, sí. Pues, yo veo más bien como un, sí, es como un animal comiéndose algo, ¿no? no, no tú ya tienes demasiada imaginación, <risa> <¿Qué> <risa> exageraste. <risa> Tú sí exageraste en la imaginación. Pues es que yo veo eso. Estoy segura que alguien, alguien más también lo ve igual que yo. Es como si fuera un animal comiéndose a algo. Bueno, vamos a leer este que sigue. Dice, buenas noches, soy Josué de Costa Rica. Trabajo de noche en un centro de monitoreo, en un centro comercial. Estoy en una oficina que las paredes son de vidrio. La oficina tiene dos escritorios y doce monitores. Por lo general mantengo la puerta abierta. En una ocasión, al ser pasada a las 2 de la mañana, estaba realizando las revisiones correspondientes y de repente me tocaron muy fuerte el vidrio que tengo de frente, pero no puedo ver nada porque tengo los monitores de frente. Me levanté y fui a revisar y no había nada. Fui a ver si era el guarda del, guardia del edificio que me tocaba la puerta porque también es de vidrio y tampoco había nadie. Saludos. Yo sí me lo imaginé. Yo sí me lo imaginé. ¡Qué miedo! Sí, le entendí. Sí, que miedo, ¿no? No encontró a nadie. O sea, pero, a ver, ¿trabaja solo ahí? Bueno, eso no nos escribió ahí, pero dice que había un guardia, pero que tampoco estaba el guardia. A ver, ¿ese audio? ¿Quieres que lo abra? O sea, eh, Melisa es la que decide si abrimos o no las cosas. Abro... Yo digo que vamos a arriesgarnos, sí. ¿Sí? Sí. Melisa acaba de decir que sí, todos están preparados. Son dos minutos es confia Yo creo que es confiable Ah bueno, son dos minutos Vamos a escucharlo ¿Qué tal Osla? Buenas noches Te quería contar mi suceso Que, que me pasó en Chihuahua En Una ocasión que Fui por cuestiones de trabajo eh, Me quedé en un hotelito El cual era eh, Era muy este Muy antiguo Tenía de hecho cosas no sé, la cama era una cama muy sencilla y, y se miraba muy antigua las cosas, la televisión era de esas, de esas de bulbo de este, de creo. Eh, y había todos o sea, todo estaba, todo estaba eh, con cosas, con cosas este, antiguas. Era una hacienda, de hecho. Entonces, mmm, salí y regresé con, Salí a dejar a un amigo al aeropuerto y regresé como a las 6 de la mañana, sin todavía estaba oscuro. Y cuando me bajo del taxi, volteo. De hecho, el, el, mi habitación se miraba, este se miraba a, a, a la orilla de la calle y veo que hay alguien adentro. Veo la silueta de una persona, entonces digo yo, ay, güey, o sea, que. Eh, ¿Por qué? Porque están adentro, ¿no? Este La recepcionista o no sé qué eh, qué pasó, ¿no? Entonces, inmediatamente entro y me quedaba muy cerca, abro, eh, me quedaba muy cerca la, el, mi, mi cuarto y no había manera ni tiempo que, que si había una persona ahí hubiera salido, entro y no era nadie, ¿no? <ríe> Entonces, pues, este... Pues lo tomé con calma, ¿no? Dije quizás este quizás o, o, o lo imaginé, pero realmente créeme que yo daba por hecho que había una persona en mi habitación entonces es un suceso que me pasó y y este y pues ya me dormí con miedito, ¿no? Saludos Saludos, ahí está la historia nuevamente, ¿no? ¿Te en das lo... cuenta que siempre uno se trata de engañar y lo, de lo que hablamos la otra vez, como que este, esta parte en la que estás contando algo y se te hace tan irreal o como para tú consolarte a ti mismo te da risa y te estás como riendo mientras lo cuentas pero algo que escuché yo o aprendí yo hace mucho es que cuando uno se siente en presencia de algo es que realmente estás en presencia de algo o sea cuando tú si sientes tienes la sensación de que hay una presencia contigo es porque realmente hay alguien ahí contigo como que el cuerpo es demasiado sensible. Hay veces que tú, pues, ignoras por completo tu alrededor, pero sientes que hay alguien ahí. Es como si estás de espaldas y te das cuenta cuando alguien llega, cuando alguien entra a tu cuarto cuando alguien entra al lugar, ¿sabes? Entonces, tan fácilmente no... No se engaña el cuerpo tan fácilmente. Siempre que te sientes en presencia de alguien es porque hay alguien ahí, aunque no lo veas. Es como si sí, sí, de esa presencia... Tú la, la sientes y tratas de engañarte de lo que mencionas, ¿verdad? Pero sí debe de haber algo ahí. O sea, en este caso, sí había alguien dentro de su, de su habitación. Oye, Ox, ¿cuando, sí. tú, cuando tú estás volteando hacia allá, ¿qué estás viendo? El, la transmisión de YouNow. Ah, ok. Sí, aquí está la, la cámara de YouNow y acá está la cámara de, de nosotros. Excelente. Muy bien. Qué? Me da curiosidad que te veo así Hace como si no te estuviera Te <risa> sí, Platica lo que quieras ¿Qué está viendo? está poniendo su oreja? ¿O qué está pasando? <risa> no, no, sí Vamos a, a ver el siguiente ¿Sabes que Yo dije que si mandaran chats, Pero no han mandado ni uno Porque tenemos un video pendiente Alguien había mandado un video de su trabajo También y no hay superchats, yo no he visto superchats. ¿Tú has visto? No, no, pero creo que sí, creo que sí habían dado uno, dijeron aquí, pero creo que es mentira. Exacto. No. Son <risa> mentirosos, no. <risa> no a los charlatanes y mentirosos. <risa> bueno, vamos a ver al siguiente. Vamos a ver, eh, dice Oxlack, oh, sí te enviaron un superchat hace ratito. A ver, bueno, vamos a ver el video que estaba como por ¿Por dónde estaba? ¿Era este? ¿No? ¿Era este? ¿No? ¿Era este? ¿Era este? No, este es este, este, este, otro. ¿Este no? ¿Este no? Este. Oh, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No puede ser. Ay, no. Ay, no, lo estamos viendo. ¿Ah, no? No. Ah, qué bien, porque sí había salido algo. ¿Era algo horrible? Sí, sí, sí, terrible, terrible. Oigan, ¿por qué hacen eso? Ya, en serio. O sea, de verdad, porque. Ya está, ahora sí ya tenemos este Qué bueno que no lo estábamos viendo Pensé que había salido en vivo No Están viendo que a Ox le dieron strike ya Y ustedes mandando cochinadas Ahí está, mira Vamos a ver este Whatsapp Que dice Buenas noches, soy Uci Uciel de Tijuana Tengo estos videos de mi extrabajo Dicen que se aparece una niña Pero yo en lo personal no creo Que lo sea una niña pero yo en lo personal no creo que lo sea una niña. <risa> ok. Ok, ¿no? Vamos a verlo. Oh, ahí está. ¿Ya lo viste? No, a ver. Estabas viendo a otro lado. Bueno, no. Ah, cabrón, ya no sale. A ver. Ay, ni de pedo es una niña eso. Ni de chiste. Ok, ese es uno. Vamos a ver el siguiente. Es el mismo. Sí, o sea, yo digo que es una mosca, ¿no? En la, en la cámara. ¿O qué es? Mira. No, se ve cómo se desliza como por el suelo, como por el piso. A ver, pon el de 17 segundos. A ver, vamos a ver, de 17 segundos. Son las cámaras de, del... ¡Oh! ¡Guau! Ese es el viento, ese es el viento, ¿no? Pero ¿por qué no mueve los demás? Oye, sí, mira qué raro. Oye, pero ahí va el otro, ahí va el otro, ¿no? Sí, pero se moverían... A ver, vamos a ver. Oh, no, no, lo quité, vamos a verlo. Voy a ponerlo en grande. Okay. Vamos a verlo nuevamente. ¿Crees que sea el viento? Oye, pero no. es que, ¿sabes? Eso está cerrado, está en un lugar cerrado, ¿no? Ajá, aparte, no, esas no son tipo puertas como de entrada o salida, son tipo ¿qué son como refrescos o como... Exacto, sí, son refrescos para, o sea, de donde sacas dulces y cosas de esas. Ajá. O sea, aparte... A ver, porque se mueve el otro, el que está como al otro extremo también se mueve poquito cuando se se cae. Sí, se mueve el de acá, pero como que se corta, mira. Aparte, difícilmente el viento mueve esas cosas, o sea, tendría que estar de plano un viento acá súper fuertísimo y estar como al aire libre. O... Oye, y ¿tú que, ¿tú que trabajas en fábricas? ¿Qué, ¿Para qué son esos? Fábricas. ¿Para qué son esos? esos? En, mi, en mi amplia experiencia trabajando en fábricas, oh, sí, sí. te o te informo que esos es para cuando acaban de trapear o cuando se cayó algo, que no quieren que la gente pase y se caiga, lo pones. ¿Será que acaban de limpiar algo ahí y está resbaloso? No, porque el, de, el del otro lado también se mueve. Ah, no, no se movió. No, no se mueve, ¿no? Me, me lo imaginé, ok. No, sí se mueve según yo. A ver, pon el final. Sí, al final no es que se mueva, es que hay un corte. Ah, es que ok. Y aparece de diferente, mira. es Como que se va a mover y se hace corta. Mira, o sea, oh, Sí, si acabaran de limpiar algo, no tendría que moverse, porque ya está limpio. Ok. O sea, y a menos que el piso esté como de bajadita o tenga alguna inclinación. Sí. Pero no, hay corrientes de aire tampoco, porque afectaría a todos, yo creo. No sé, ¿qué dice el público? Sí, ¿qué dice el público? Vamos a leer lo que dice el público. Si ¿Sí puede leer lo que diga el público se movía y justo cuando pasaba alguien se detuvo. Es cuando están limpiando. Lo jalan por la parte de atrás. ¿Cómo que lo jalan por la parte de atrás? Sí, se ve que lo jalaron. ¿En qué momento se ve que lo jalaron? No, yo no vi que lo movieran, porque aparte hace como esto. Hace esto. Pero de. Miren, hace esto. Abre y cierra, abre y cierra. Ajá, la bueno. solamente se abriría así. Ajá. Si lo, si lo tu, hubieran estado jalando con un hilo o con cualquier otra cosa, eh, se hubiera caído desde el principio. Sí, exacto, sí. No hubiera caminado. Si lo jalaran, se hace así. Psh. Sí, porque esa, esas cosas además son súper frágiles. A ver, dicen aquí, para mí es un experimento haciendo que las cosas se acomoden solas pero por desgracia es un experimento, no lo no creo, no creo que sea sí fake, a ver. <risa> Brujita dice que es fake, pero es que entonces díganme cómo lo hicieron, ¿no? Porque vamos a verlo nuevamente. No, oh. se, ve, no se ve fake. mira okay. no? No sé, ya, ya sé lo que dicen que es lo que lo jala, creo. Ok, vamos a regresarle. Es que hay una cosa como ahí, ¿la una... ves? Abajo, como una línea de algo. ¿Esto? Ajá. O esto, ¿no? Mira, neces... ponlo, ponlo, para que veas cómo se mueve esa cosa. O sea, tendría que estar jalando de aquí así. ¿Se ve mi, mi mouse? Sí. Ok. Y se va jalando, se va jalando. es que Sí, es cierto, mira, además, ve que pasa como una chica por las puertas de atrás. Y se para, y... ¿no? Ajá, justo cuando pasa, sí, sí sí está raro, no sé. Y ¿sabes qué? Al final, esta patita de atrás, o sea, la de enfrente se queda parada y la patita de atrás se sigue moviendo. Si lo estuvieran jalando, siempre se movería la de enfrente, pero al final la patita de atrás es la que termina jalándose, mira, vamos a verlo. Ahí parece que lo van jalando así, se detiene cuando pasa alguien en el fondo y la patita de atrás, mira, la patita de atrás va a ser el último movimiento. ¿Viste? Uno, sí. dos y tres. Al final la patita de atrás es la que se jala. Está raro, ¿no? Ojalá nos pudiera dar más explicaciones. Nuestro ¿De, dónde, amigo... ¿De dónde es este video? Us, us, Tijuana. Sí, el de Tijuana. Hoy, No me... No puedo leer su nombre, Uciel. Uciel, buenas noches. Uciel. ¿Puedes explicarnos los videos? El último es demasiado extraño. ¿En qué lugar fue captado? Le mandamos un mensajito a Ociel Y vamos a seguir viendo los mensajitos que tenemos, ¿no? Sí, dicen aquí Siempre los objetos se mueven hacia un ángulo Donde la cámara ya no enfoca Lo realmente extraño sería Si lo jalaran hacia adelante, por ejemplo Pues es que Este no, Nunca lo perdimos de vista O sea, no es como que el objeto se perdió Lo vimos todo el tiempo Exacto, sí a mí me parece raro, ese rato un fantasma que se sacaba las manos y ahora uno que trapea el piso tal vez está mojado el piso, dice María Orduña eh, Oxlack, revisa al final el video y el señalamiento de abajo también se mueve, se mueve porque se, se corta la, la toma y entonces en la otra toma está como en otra en otra postura y por eso se ve como que se mueve pero no, solamente se cortó la, la toma dice que Melisa es caperucita roja el día de hoy sí soy eh, Brian, nos manda un mensaje, dice hola Oxlack investigador Bolivia, Brian un abrazo a toda la gente de Bolivia y aquí tenemos un uh, un video de Perú saludos desde Perú, nos dice nuestro amigo dice, saludos Oxlack. esto sucedió el año pasado, fuimos a un cementerio por mi ciudad grabando, no nos dimos cuenta pero al volver y revisar la grabación nos dimos cuenta que se oye una voz de ultratumba diciendo hacenme Juro que esa voz no es de ninguno de los cuatro que éramos en ese momento. Saludos, saludos desde Perú. ¿Lo vemos o ¿Hay no? En un video, sí vamos, vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Qué ¿La escuchaste tú? Fue casi al principio. A ver, no sé, vamos a volver a escuchar. Por eso es Sí, no. Ya... qué está, está ocurriendo? Ya. Okay. Okay. ¿Lo escuchaste tú? A ver. qué está, está ocurriendo? Ok, ok, sí lo escuché. Se escucha primero como ¡Oh! y después, ayúdame, ¿No? Yo, ayúdame. esto es todo ¿Tú escuchaste, ayúdame? Sí, yo sí escuché, ayúdame, pero te digo, fue así como, ayúdame. Así más o menos. A ver, vamos a ver. Ay, no. Ay. ¿Qué, ¿Qué está ¿Qué corriendo? Joder, amor. Ah, cabrón. A ver. ¿Qué? ¿Qué, está ¿Qué está ocurriendo? Yo sí escucho Álcenme. Álcenme. Aquí dicen, dijo Mátame. Pero <risa> <risa> no, no? ni dijo Mátame. Eh, dijo Álcenme, ya ves, Flor y Mel dice que sí dice Álcenme. Álcenme, yo sí escuché Ayúdame. ¡Muélenme! No, sí se ayuda Pero creo que eso lo dice dos veces No, no, no Lo dice una vez, primero es como que se queja Y después ya dice eso ¡Muélenme! No sé, pero sí suena raro Dice David Monteverde Para mí dijo, págame <risa> Págame Pero bueno, ¿cuál es tu Veredicto de esta psicofonía? Voy a volverlo a escuchar ¿Qué está ¿Sabes qué? Lo interesante es que se escucha lejos. No se escucha junto a ellos, ¿no? Yo escuché ayúdame y después escuché sálvame. Salva, ayuda, sálvame. Sí, mira, regresa de poquito. Pongan mucha atención, pónganse audífonos o algo. Ay, no, co, Ay. ¿Qué, qué, ¿Qué estoy Ahí está el somato, Ay, éste, sálvame. ¿Escuchaste? Ay, no, co, ¿Qué, no, ¿Qué, qué están está corriendo? ¿Escuchaste? Escuchaste Yo entiendo, álzame. Es que, pero, uh, ok, entonces tu álzame está donde, según yo, dice, sálvame. Exacto, exacto. Pero tú... escuchas el ayúdame, está atrás. Yo, el, cuando dice ayuda, yo escucho. <ríe> Para mí sí, sí está claro como que dice, ayúdame, y luego, ayúdame, así. ¿Qué está corriendo? Dice, álcenme. Yo me quedo con álcenme, ese es mi bederito. ¿Quién dice álcenme en estos tiempos? ¿Nadie? Allá en Perú, allá en Perú dice, álcenme. <risa> Son fantasmas antiguos, Melissa. Bueno, eso sí, aquí dicen, dicen, sáquenme. Ok, ¿en dónde, ¿en dónde iban caminando? En el cementerio. ¿Por qué andaban caminando en un cementerio? Nos fueron a explorar y dicen que revisando el material escucharon eso. Ok. Ok, esto queda como un misterio hasta el momento, ¿no crees? Tiene, Entonces sí tendría sentido que es como álcenme, ¿no? O sáquenme. A lo mejor alguien que estuviera por ahí enterrado. O a lo mejor un borrachito que se quedó dormido por ahí y los vio pasar y... ¿No? Sí, va alguien con mucha cruda y sí tendría sentido el mátenme, ¿no? Pero pone fea la cruda, lo sabemos. Okay. Saludos de Bogotá, Colombia. Dice, sálveme, sálveme, sálvenme. ¿Lo dejamos como sálvenme? Yo diría que sí. O sea, a para ver. mí fue bastante claro. Aparte, cu cuando se intentan comunicar contigo del más allá, sí son como para que los ayudes de cierta manera, ¿no? A ver, vamos a escuchar. Vamos a, ahora a metalizarnos con sálvenme. Ya. ¿Qué, son, qué está ¿Así? Sí ¿Ya más contenta? ¡Sálvenme! No, no, no me haces un tono Pero sí <risa> okay. Y si suena como una voz femenina ¿No se te hace? No. <risa> <risa> no A mí sí me hace así como un señor ¿Qué estamos escuchando entonces? A ver pues es que no sé, a lo mejor se escucha diferente en tu ordenador. Ay, sí. <risa> okay. dice, dice Juan P. Dijo, sálganse y ellos hicieron caso. ¡Sup! Pues, a ver, pero entonces en el momento que ellos andaban ahí no lo escucharon. Lo escucharon ya hasta revisando la de esa. Ajá, exacto. Según. <risa> ¿Ya tienes sueño? ¿Ya sabes Oye, sí, pero no, a ver, vamos a ver, ¿te mandaron videos? Sí, vamos a ver uno último, si quieres. Oh. Este está interesante. Saludos desde Perú. Aquí tenemos uno que dice, hola, hola, mi hermano. Y acá tenemos otro que dice, hola, Oxlack, mis papás escucharon el gallito gemir. Me llamó Antonio y saludos desde Jalapa, Veracruz. Me llamo Marco Antonio, horror de borrador. El gallito gemidor que dijiste que pusiera, Melissa. Que, bueno, yo no dije eso, Tú dijiste, sí, pon ese video. Y lo puse y eran gemidos. Ah, ok, ya, ya, ya, El gallito. Dice que lo escucharon, que sus papás escucharon el gallito gemir. Ah, echarle una disculpa, pero quien debe de disculparse... Ay, porque dicen ahí que yo soy la mala suerte. Melissa es la mala suerte, dice. ¿Qué onda con eso? A ver, ese ya lo habíamos... Ah, ok, ya. Ya lo han leído. Oiga, no... Yo soy la buena suerte. Ahora dice aquí esto. ¿Al que dice saludos? ¿Saludos? Sí, mandó cuatro mensajes. Hola, acerca del secador de manos. Hay varios motivos por los que un detector de movimiento puede encenderse por error. Los más comunes pueden ser un voltaje irregular, sensibilidad excesiva, posicionamiento incorrecto, bajo nivel de batería, insectos, etcétera. Pero yo he, yo he utilizado esos secadores de manos y hasta le tienes que pegar para que se salga el aire. O sea, no es de que pone la mano y ya uh, eche el aire. Algunos hasta le tienes que pegar porque no. ¿Sí? De la mano. ¿No? Yo nunca le he tenido que pegar a ninguno, la verdad. Tú pones la manita y sh, es que tú vas a por lugares muy finos, Melissa. Sí. Oye, no, pero a ver. Mira, el, el muchacho puso la mano y así como puso la mano, funcionó de volada. O sea, ah. no, no se veía como que tuviera alguna falla la cosa esta. Sí, sí, es verdad. Vamos a ver este otro. Vamos a uno que nos mande un audio o que nos ponga un video. Aquí, ver, Noxer. Son muchos audios. Este Noxer, y, y, y podemos dejar los demás para, para la otra, ¿cómo ves? Sí, me parece. Vamos ¿Qué a tal, quiero a ver, Ox, Ox, ¿qué tan mal se escucha mi audio? ¿Se escucha bien? No me convence, pero ok. Lo tomo. Ok. Dice Oxlack, oh, el animal chupacabras que pusiste ayer en el video, tengo la teoría que puede ser un Tatsel Worm, un animal de la criptozoología europea y nórdica. Si ¿Sí se parece a un Tatsel Worm, mi hermano Arturo Ramírez, que me escribe desde Facebook? tiene razón, si sí se parece, ¿eh? Dice Aníbal, si sí, tiene una calibración mala y sensibilidad excesiva, se puede activar Ay. por cualquier motivo... Dice Aníbal, Dani Leal dice, sí se escucha súper bien, se escucha bien, ¿ya ves, Melissa que te escuchas bien? Es que creo que es el audio de mi cámara. Pero igual para formato podcast no creo que funcione mucho. Ok, vamos a escuchar esta historia de Noxer, explorador paranormal. Y vamos, tenemos un pequeño video sobre esto, ¿sale? Vamos a escuchar esta historia. Va, va, va, va. Vamos. ¿Dónde está mi hermanito? ¿Cómo andamos? ¿Qué rollo, mi Slack. Saluditos, hermano, buenas noches. Pues bueno, ya ves que yo te voy a contar la historia y ya no pude, pues déjate la cuento de una vez. Este, Esta historia me pasó, esto me pasó más bien a mí en, en una casa antigua de aquí de la ciudad de la Guanajuato en la cual vivíamos nosotros. Eh, me refiero a mi familia y un servidor este, pues bueno, mi abuelita tenía un local eh, el cual ella laboraba era, vendía frituras vendía dulces, vendía chocomiles, todo eso verdad eh, a mí me gustaba muchísimo quedar en ese en ese lugar este tener unas cobijas en el suelo y abrirle tantito a la cortina de lámina que teníamos para ver hacia la calle y todo eso, verdad este, una vez estaba viendo, fíjate, hasta eso estaba viendo videos de Dross, este, de las siete personas que le venían a usar mal diablo y todo eso, y así fui viendo videos de, del diablo, así que hablaban sobre ese tema, y no sé cómo ni por qué, pero me quedé dormido. Nosotros tenemos un perro boxer, el cual estaba en el techo, eh, nosotros le cerrábamos una puertita que tenía de madera para que no se bajara en la noche por las escaleras, hacer su desastre a, abajo, ¿verdad? A la cocina y al patio. Este, y ese día recuerdo que me levanté este, porque sentí que me estaban jalando las cobijas. En eso yo me quiero mover este, para voltear a ver quién es y no puedo. Eh, eh, sentía la lengua como si la tuviera inflamada. No, no podía este, gritar, no podía hablar, no podía nada, nada más ...nada más era como un sonido de... Mm, mm", ...así, así... No, no, ...no sé si me explico... Este, ...no podía hacer más... no me podía tampoco mover... ...y en eso empecé a escuchar... Este, ...una voz que me llamaba por mi nombre... ...y me decía que si tenía miedo... ...y en eso escuché que él hizo... ...que se burló... ...dijo mi nombre y se burló... ...y en cuanto se burló yo sentí... ...que me apretó el pie... Este, ...demasiado fuerte... ...demasiado, demasiado fuerte y me apretó el pie y en eso se empieza a burlar más recio, como te digo teníamos un perro el cual estaba en el techo escucho que algo viene corriendo y se sienta al lado de mí y empieza a ladrar era mi perro hermano era mi, mi, mi perro el cual empezó a ladrar y en cuanto empezó a ladrar él, este, yo me pude mover y lo cobijé lo cobijé lo abracé y me quedé ahí rezando en la mente me quedé rezando este... pasó eso, eh, duré muchísimo tiempo para volverme a quedar ahí, yo creo que como unos 30 días o más, este... Y pues total, al siguiente día le, le comenté a mi familia, me jugó de, de loco, que por estar viendo videos en las noches, no sé qué tanto, y mi abuelita de repente me levanté de desayunar con ella y me dice, oye, ¿qué te pasó en el pie?, y yo, ¿por qué? Es que tres marcado como un apretón. Y sí, hermano, eran tres dedos los que tenía marcado a la, a la altura del tobillo, pero marcadísimos, marcados como no te das una idea. Y pues le conté y ella me dijo, es que sí, yo una vez aquí en esta casa vi un catrín en el techo, este, ya hemos visto pues varias cosas, mi abuelito vio un perro, el cual desvaneció, se desvaneció, de la nada, eh, a mi abuelita, a sus muñecas Barbie que tenías se, se movían solas. O sea, esa casa está totalmente embrujada. Yo me he metido dos veces ahí y la última vez que me metí a grabar, créeme que me sacaron despavorido. Me empezaron a meter unos botes de lámina que había y pues decidí salir. También fue uno de los hechos del, del cual la, la abandonamos, como ves. Este, y pues, una bueno, disculpita por no mandarte esta historia ayer. Este, ...te mando un fuerte abrazo, mi hermano... Eh, ...y pues aquí andamos... ...y ya vale, saluditos... ...y que tengas una excelente noche... ...déjame decirte... ...que los vecinos... Eh, digo, ...me he metido dos veces a casa... ...a grabar... Este, ...los vecinos me comentan que... ...a altas horas de la madrugada... Este, ...escuchan ruidos... ...ellos se asoman porque piensan... ...que están desvalijando la casa... ...o que hay alguien adentro... ...y al asomarse... Dice que no ven nada y ya no escuchan nada. Y cuando se vuelven a encerrar en sus cuartos y todo eso, vuelven a escuchar ruidos. se Está muy, muy raro. Y, y no es la única vez que me han pasado cosas. Han sido muchísimas veces, muchas, muchas historias que tengo de ese lugar. En serio, espero un día poderte la contar todas. Dice Noxer, que nos cuenta estas historias. Mi hermano, este video lo tomé cuando fui a transmitir al ex cuartel. Es un pequeño video de nueve segundos. Espero captes lo que se ve. Saluditos. ¿Vamos a ver el video, Elisa? Sí. Veámoslo entonces. No alcancé a ver. ¿Tú lo viste? No. no. A ver. No, es como algo que se está moviendo allá atrás, cerca de la... ¿Como aquí? Sí, ¿no? Sí, a ver, vamos a verlo nuevamente. Como una atención aquí. Aquí. ¿Eso no? ¡Ay, qué miedo! Sí, es algo ahí de sí, eso. Sí, exacto. Eso me puso la piel china. Ahí está. Sí se ve como... Como algo chiquito que camina, ¿no? Sí. Mira, es como una sombra que pasa, ¿cierto? Ajá. Ok. Pero dónde es donde un cuartel, eso, ¿verdad? Sí, un También. cuartel abandonado. Cuando sí. vengas, ¿te gustaría ir a un cuartel abandonado a explorar? Sí. A un lugar donde sí pasen cosas. Bueno, es que voy a decir eso y luego me va a dar miedo. <risa> ¿Esas declaraciones se tienen que hacer de noche? Sí, deben hacerse de noche. Sí está interesante ese video, video que nos mandó Noxer. Tenemos más mensajitos, pero ¿qué tal si los dejamos para la siguiente transmisión? Sí, totalmente. Muy bien. A ver, la del micrófono. ¿Cómo estás transmitiendo ahorita? Porque te escuchas bien. Pues es con la web, es con la webcam, creo. No sé si está agarrando el sonido de la laptop o de la webcam. Simplemente desconecté el micrófono. Pero te escuchas bien, ¿eh? Pero el sonido que decías hace rato, o sea, que era como un pip. Ajá. Exacto. Estaba conectado tu micrófono. Este, no, no estaba, entonces no sé. Como quiera voy a ver si el audio funciona. No sé. O si no, o es que la otra vez también a ti te decían que te escuchabas bien, pero no te escuchabas bien. O sea, no. si hay una diferencia como este, bastante clara cuando uno graba con un, un micrófono, pues bueno, y con el audio de la computadora o de la cámara, ¿no? Se escucha diferente. Pues bueno, vamos a terminar esta transmisión. Vamos a poner la, la salida. Y pues Melisa, ¿algo que quieras decir? Pues nada más recordarles que me sigan en mis redes sociales, que son Melisa con W y H, tengo un canal de YouTube y tengo pues todas las redes sociales que se puedan imaginar, ahí están, aquí, eh, aquí. Ahí está, así la encuentran ay, en ay. Instagram, así la encuentran, porque dicen, pasa al Instagram de la güerita. Ahí ay, está. Ahí está. Ya, apréndanse mi nombre, qué onda, o sea, qué onda de Marucha, ya, ya oigan, o sea, sí está bien, me quedan muy bien todos, pero, pues, mis papás me pusieron nombre, ¿verdad? Melisa, <risa> ¿qué te llamas? ¿Melisa qué? Melisa Ey, así como está ahí, así se pronuncia y todo. Y, pues, nada, muchas gracias por su atención, por su tiempo y una disculpa por todas las molestias que generó mi presencia el día de hoy. Bueno, que descanses Melissa, gracias por acompañarnos Vamos a poner una cumbia para que no se espanten ¿Una cumbia? ¿Cómo? ¿Una cumbia? Sí. Ah, no, aquí ya no está la cumbia Pero bueno Bueno, ya No hubo cumbia, pero Descansen, buenas noches gente, los quiero mucho Gracias por apoyar el, el programa Espero que nos sigan apoyando cada noche y que estén aquí en Encuentro con lo Desconocido, en Moco, en el podcast, en todas las transmisiones que hagamos y platiquemos sobre cosas extrañas, fenómenos paranormales, misterios y cosas raras. Los quiero mucho, descansen, hasta mañana, hasta mañana.